De nuevo se puede empezar tarde, si eres cobarde, entre la red no se quede razón, suelta este maldito corazón. Se puede comenzar de nuevo, se puede empezar tarde, si eres cobarde, entre la red no se quede razón, suelta este maldito corazón. Lo importante llegar al final, tiempo al tiempo, nada más, suena el bombo y clap. Bajo la manga tengo una de dónde vienes y a dónde vas, en el mismo sitio este es mi rito. El corazón sabe lo que pasará. Fracasar o quizás un hito. Uno construye el destino. Se van abriendo mil caminos. Si viene el caso, seguimos vivos con flow ácido. Así es que rimo rap, sin falacia, como terapia. Entra en mi área, contra viento y marea. Pensamientos que no frenan, incienso que marea, caminando en la acera. Nunca es tarde si no esperas. Uh. Que es tarde si no esperas Mira, siempre se puede Nunca diga no si no se accede Llegará en este momento, solo coopere, coopere y Nada más, no se desespere La felicidad no se encuentra por las redes Sea inteligente, que todo lo que brilla no es oro, tenga lo presente. Aunque a veces nos sentimos solo y tenemos tanta gente, algo así como ausente. Y le sigo poniendo el pecho a las balas, que tengo un par de hermanitos con alas, pero así es la vida con subida Y bajada, caída y aprendida. Nada más tiré para arriba, sonría y que Dios los bendiga, los bendiga. Uh -huh da chance su balance se rompió perdió todo lo que algún día se creó divagó por toda la noche hasta que cayó perdido y sumergido en el alcohol a un trance despertando vivo caminando por el under no me detengo desde los mismos tiempos de antes hace que las voces en la mente se levanten ya su mirada en la batalla tanto es el tiempo que llevamos invertido conocemos la materia hoy no estamos perdidos día a día sale el sol el la mañana al despertar, despertar. Me va a solo no que lo guantes tienes que seguir adelante 2021 vive hoy quizás sufre mañana goza perseverante anda cochito rapper hijo no decimos chihuahua nada de maleante va a yerba familia que querido mar toma conciencia los años de experiencia marcan la gran diferencia el tiempo dice las cosas la vida no con los de rosa Buscando explicación, sentido a la vida, al El corazón está entendiendo, todo se puede, pa' que no caiga en las redes. Y todo ese fracaso tiene atraso. Te das cuenta que se puede dar paso largo, yo te salto, puede seguir avanzando. El corazón que vaya lleno a mí si eres de cora. Puedes seguir, puede insistir, vamos para adelante. Avanzando, no te sigo si sí. vengo de la calle, no te sigo si sí. está entre la reja o oh, no se puede, son palabras que la flojera hace que te acordes. siempre vamos para adelante a este cobarde entiende y comprende o que quiere o que quiere ¿Qué puede comenzar de nuevo se puede empezar tarde ¿Si eres cobarde entre la redes no sé qué razón Suelta este maldito corazón Se puede comenzar de nuevo Se puede empezar tarde Si eres cobarde Entre las redes no se quede Razón, suelta este maldito corazón